Pues muy feliz, es mi primera oportunidad aquí en La Alfombra y qué bonito que sea, pues junto a nuestro querido Nelson Javier y la nominación que tiene el programa Buena Noche como programa regional. Yo veo que los talentos de Santiago y de, de Cibao están teniendo ya un repunte eh, muy importante a nivel nacional. ¿Cómo tú te sientes de eso? Bueno, eso yo digo que eso es eh, el trabajo realmente. Sabes que nosotros hemos buscado la manera de poder colarnos de manera nacional, aunque nosotros la televisión que hacemos la hacemos en Santiago y tiene cobertura nacional pues que la gente en realidad conozca los rostros, porque quizás la gente entiende que hay que venir para Santo Domingo para uno poder tener ese realce, sin embargo tú sabes muy bien que televisión de Santiago se puede hacer para la nación ¿Eres? Eh, Ustedes que él tiene una condición de salud y pues eso es parte de, del proceso que él realmente está viviendo. More, tú eres muy criticada a veces en las redes, te manda mucho fuego, si tú los enfrentas a veces por la forma de vestir o algo, ¿qué te opinas sobre esa persona que a veces te tiran comentarios que te sacan de ese momento? Si tú supieras que yo me, me puedo sacar en el momento, porque es obvio, pero en realidad eh, de todo eso yo simplemente pienso que a las cosas buenas es que siempre se le toma en cuenta para buen, para bien o para mal.